Tenemos eh, a uno de los hijos de la señora okay. eh, que está en Estados Unidos que quiere comunicarse con nosotros, Israel. Si lo hacemos con el, con el, con el micrófono aquí o con el cablecito, por favor. Deme un segundito. Eh, ¿Cómo se llama el, el joven o el señor? Vamos a preguntarle su nombre. Me acaba de llamar en estos instantes. Vamos a ver. ¿Me, me escucha? Sí, me, me escucho. Buenos días. Por favor, eh, díganos su nombre. Eh, ¿Dónde no. usted se encuentra y ¿sí, en qué calidad nos está, nos está llamando al, al programa en el día de hoy? Buenos días, mi nombre es José Sipelguera, estoy eh, en vivo de la señora Horárez de Ayuda, estoy llamando actualmente desde New Jersey, Estados Unidos. Ok, okay. Eh, estoy llamando sobre el caso que lo están aplicando a ellos del coronavirus, y de la mal práctica que se llevó para realizar su caso, y también por la mala situación, la mal práctica del doctor, que se ejecutó para seguir, para darle seguimiento a lo que está sucediendo. Okay. Mire, ¿cuál es eh, la situación de su madre? O sea, que usted ha conversado con ella más allá de lo que hemos visto en las redes. La oye un poco lejos, señora. Eh, pregúntale, hazle la pregunta. Eh, eh, ¿La pregunta? O sea, cu es, ¿cuál es la situación de la madre? O sea, ¿qué dice ella? ¿Qué han conversado ustedes más allá de esos vídeos eh, un tanto desalentadores que hemos visto en, los en las, en las ¿Cuál redes? ¿Cuál es la situación de su madre? ¿Que ¿Usted ha, ha podido conversar con ella? ¿Qué le dice? ella sí he podido comunicarme con ella, le ella tiene un teléfono a su teléfono celular móvil, me dice que ella se siente un poco mejor en el sentido de que o sea ayer estaba más picada pero sí ella tiene por su vida que hagan algo porque obviamente ya no se siente que no tiene ningún virus que ya se siente bien como siempre se ha sentido, obviamente Fíjate. Los resultados, pregúntale. Si ella le entregaron los resultados eh, y la familia lo ha ¿Le acercaron? han mostrado, sabe usted, si le han mostrado a ella los resultados de, de, de la prueba del coronavirus, si realmente salió positivo o no? Bueno, la prueba que supuestamente el doctor le eh, mandó con una amiga, porque él no tuvo ni el coraje de llevárselo personalmente, según él, él, ella tiene eh, supuestamente salió positivo, pero que no era grave no era leve, porque donde ella era algo sencillo que como nos dice no tenía absolutamente nada de grave que podía estar en eh, casa pero por qué usted dice que eh, ustedes temen por la vida de ella claro, porque como con, mira, yo conozco perfectamente a mi mamá y ella es una de las personas que si se siente mal por poquitas cosas mal doctor si usted se bien en el video donde yo estaba la primera vez ella dice yo soy lo que tenía una pequeña condición de en el pecho por más de medicamentos y todo eso ¿Qué pasa si sí, estamos poseguido por el hecho de que ahora le pueden intentar algo simplemente para limpiar el nombre del doctor para que todo salga bien, que si sí, ella estaba positivo. Por el hecho de que, ¿por qué motivo? Cuando mi mamá se comunicaba con el doctor, eh el doctor le decía que, que el problema ya que estaba bien, que no había ningún problema. Entonces, ¿por qué al público se le dice otra cosa? Eh, una pregunta. El, riesgo, eh, con el, perdón, el riesgo se produce, el, el riesgo con tu mamá se produce porque en definitiva ella se comprometió a, a mantenerse en aislamiento y parece ser que no fue así. Esa fue la razón porque las autoridades tuvieron que proceder de esa manera. ¿No crees tú que también ella debió responsablemente mantenerse en el hogar y evitar un convertirse en un foco de contaminación con otros? Bueno, si, si yo le digo sinceramente, mira, mi mamá en ningún momento dejó su hogar, mi mamá en ningún momento eh, dejó la vivienda, mi mamá en ningún momento rompió eh, eh, el acuerdo que hizo con el doctor firmado, porque se ve la letra, firmado en la letra. En ningún momento ya dejó la vivienda, en ningún momento ella... Eh, Salió para la calle, como dicen, que ella estaba andando, que ella estaba saliendo. En ningún momento hizo ella. Desde el primer día que ella me dijo a mí que fue al hospital, que yo estoy hablando con ella, que no de en ningún momento ella dejó la vivienda. O sea, ella no es que ponga la vida de otro, en ningún momento de esto eso. Bien. Eh, bueno, mira, aquí está con nosotros en el panel Francis Rodríguez, que se no. suma. En este momento. Buenos días, Francis, y te va a hacer una pregunta Hello. también. Buenos días, Francis. Buenos días a todos. Y buenos días al, al caballero que nos llama desde Estados Unidos. ¿Y es no me y Jesse? Eh, repíteme tu nombre, por favor, para que poner en contexto a las personas. Juan José Cid Herrera. Juan José Cid Herrera. Sí. Herrera. Cid Herrera. Herrera. Hijo sí. de la señora. Horaila Herrera. De oh. de Herrera. Mira, eh, Francis Rodríguez te habla. Ustedes, usted que vive en Estados Unidos y ya conoce bastante bien lo que, ha, lo que está aconteciendo en el mundo con este virus, uh -huh. la rápida propagación. ¿Has tenido comunicación con tu madre y le has concientizado de que ella acoja todo tipo hasta lograr su sanación? Claro, sí, que si ella está acertada de algo, claro. Si ella lo hubiera hecho personalmente, porque es una persona, como le digo, si se siente mal, ella no, no busca la solución. No, mira, escúchame una cosa. Lo que, me quiero, mm -hmm. lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Ya yo sé que tú has dicho que ella se siente bien, que parece ser que este tipo de virus que le ha dado a ella es más leve que los otros. Eso está bien. Mm -hmm. Lo que quiero saber de ti, si te has comunicado y has concientizado a tu madre de que lleva un protocolo independientemente de lo que ya le han dicho, pero de parte de ustedes como familia si lo has hecho oh, Bueno, claro sí, hemos tratado de hablar con ella y ella siempre ha llevado su protocolo como, ¿qué sabes para para no poner más grave esta situación obviamente. porque no solamente es el tema de tu mamá sino el, el tema de los demás ¿entiendes? sí eh, buenos días te habla fulvio ureña desde mañana yo quisiera que tú compartas con nosotros la preocupación como hijo cómo tú te estás sintiendo y si confía en que las autoridades pues llevarán bien el protocolo esta vez. Ya que fue trasladada a Santo Domingo. Bueno, Eso fue lo que dijo que sinceramente hablando, como se llevó por el cabo todo este procedimiento de mi madre, ¿cómo ustedes se impedían de parte suya? Si fuera la asesinada. No, estoy tranquilo. Yo estoy más preocupado que ella, mismo ¿no? que la tienen ahora eh, en un centro ahí en San yo me me como por ella, eh, no me siento eh, conforme, que hizo una mal práctica eh, sobre su caso, eh, todo esto me tiene en pánico, y tengo por la vida de ella, así como ella me lo dijo esta mañana, que ella sí, se siente un poquito más tranquila, pero tiene por su vida. Eh... Juan José, te habla Carolina Medina. Una preguntita. ¿Cómo eh, uh -huh. usted, ustedes, ella se entiende que vive sola aquí en, en San Francisco, en Villarribas? ¿Vendrá algún familiar uh -huh. o alguno de ustedes como hijo para de alguna forma darles, darle soporte en toda esta situación que debe de ser muy difícil por la forma en que se ha manejado y lo que vimos en el día de ayer? Uh -huh. Yo estoy tratando de solucionar, a ver, de pedir un caso, un permiso aquí en, en, en los Estados Unidos, a ver si puedo viajar lo más pronto posible para darle todo mi apoyo a mi madre, porque si usted sabe. Eh, este problema del coronavirus, es mundialmente eh, aquí en los Estados Unidos también por igual, o sea, no sé si será posible. De parte de mía viajar. Villarriba, Pero, ambiente. tú sabes, como nadie sabe que me está estado de o no, o sea, es un poco peligroso ahora mismo. El resto dominicano, con inmigración, a ver si puedo viajar lo más pronto posible a República Dominicana, darle mi apoyo animal. Eh, bueno, eh, ¿alguna pregunta ¿Ah, más? Está no, está bien. todo bueno. bien, agradecer a Juan José. Te, que, te agradecemos, Juan José. La, eh, la llamada infinitamente Una, porque que dé un mensaje Lo que él quiere pedirle fi, finalmente, a, la, a la comunidad de finalmente, Villarriba Finalmente, si tú quieres dejar un mensaje Último mensaje a la comunidad de Villarriba Y a todo el país a través de este programa Aló Sí, claro. hey, Sí, como no, ¿tú adelante, tú? adelante Bueno, que él al pueblo dominicano Que, que estén bien tranquilos Que mi mamá se encuentra bien eh, espero que el pueblo dominicano entienda un poquito más y tenga más, mejor información sobre este caso de coronavirus, que no solamente eh, acusar a personas y sí. decir sí, son positivos para poder llevarlo de la práctica que me llevó con mi mamá. Eh, al pueblo de Villa Vida que. Eh, que espero todo su apoyo, todo el mundo ahí conoce a mi mamá saben como ella, saben que ella ama ese, ese lugar ahí espero que todo brinden su apoyo moralmente eh, y que sí, que debemos de ignorar esta situación que no es solamente es un caso para simplemente culpar o tapar de este tipo de cosas Uh, de de Juan, Juan José, las pertenencias de la señora, porque sabemos que creo que la puerta hubo que derribarla ayer. Eh, uh -huh. Las pertenencias de ella, ¿quién se, ¿tienes tu conocimiento de si se, se quedaron custodiándola, si alguien se quedó eh, cuidando eso ahí? Sí, tenemos es personas cercanas, familiares, primos, eh, primas, que están es en control es con, es sí, sí. Con, con eso, que la casa tal <coughs> El teléfono. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Juan José. Eh, vamos a, nos vamos a mantener en contacto contigo Bien. para cualquier información bueno. que necesites. Bueno, ahí hay en pantalla sí, hay una foto. Aquí, bueno. bueno, mira, eh, bueno, muchas gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. gracias ahí hay una fo Esa foto que está mostrando sí. en este momento es una foto de Juan José Sid Herrera y de, y de su madre, la señora Herrera. De quien estamos conversando acerca de este tema de... Mira, y agradecerle de a Pedro José Tifá, que fue la persona que nos ah, hizo, no, el que hizo el contacto. Ahí, está. ahí están con, los con dos, ahí hijo está hijo, la madre y gracias. está... Él está muy preocupado. Mira, el, sí, eh, sí, lógico. Es, no, hay no algo que pude ver en él. Él, es, él quiere mucho a su madre, sí, tiene una más. concepción muy clara de la familia. Y claro que sí, yo sé que a él le está aumentando más lo que se ha producido en las redes sociales claro. que lo han tomado a un chiste o a que okay. e incluso hasta hasta de forma peyorativa hacia la señora y su vida eh, personal, privada. privada. Esa una es, responsabilidad es una irresponsabilidad de y una salud responsabilidad pública de, y todo esto que cae redes. sobre. Él. De hecho todo aquel que tuvo contacto con ella, si ella tenía o tuvo o tiene alguna relación eh, sentimental con alguien es bueno que esa persona eh, eh, lo haga saber, sí. porque esa persona también en este momento se ha convertido en un foco de contaminación. Y, Entonces, lo, y, lo y los sí, mismos sí, familiares. Y los mismos familiares. Todo el que tuvo contacto de alguna manera, eh, de la forma como se, se ha dicho en reiteradas ocasiones que se transmite este virus, por favor, que lo diga, que, hace, que asuma la responsabilidad. Y lo diga. Nuevamente el protocolo muy mal usado eh, y respetando también muchas cosas. Ojalá y esto pueda servir de ejemplo para evitar que se, se, se vuelva a hacer con cualquier ciudadano eh, de aquí a, aquí en la República Dominicana. <música>